¡Ay! ¡Menudo desastre! ¿Tenemos que hacer algo ya? Bueno, ya han hecho algunos avances, sí. Pero la energía eléctrica no es suficiente. Y no van a renunciar a esto. Además, también necesitan materiales para fabricar sus cosas. Ay. Ah. Tengo una idea. FortiFoods es un proyecto universitario que busca desarrollar tecnologías de producción sostenible. Biólogos, químicos e ingenieros trabajamos para ofrecer soluciones que nos acerquen a una economía verde y circular. Nuestro proyecto se apoya en los avances más recientes en biología sintética, ingeniería metabólica y ciencia de materiales. Nuestro primer objetivo es desarrollar un biocombustible sustitutivo del petróleo a partir de tan solo agua, luz solar y dióxido de carbono. Para ello, emplearemos los organismos fotosintéticos más eficientes de la naturaleza, las cianobacterias. Gracias a ellas, seremos capaces de convertir gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, en productos útiles, en un único paso, reduciendo costes económicos, energéticos, la generación de residuos y, sobre todo, con un menor impacto ambiental. Para desarrollar nuestra propuesta, nos presentamos a iGEM, la mayor competición de biología sintética a nivel mundial, organizada cada año por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto nos permitirá acceder a recursos y formar parte de una comunidad internacional, donde compartir y poner a prueba nuestros resultados. Creemos en la importancia de que la ciencia no puede avanzar si no cuenta con la sociedad. Por ello, Forcefuls quiere ser parte del cambio. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de él?